Y, y estamos hablando de, de, de pacientes, pero también estamos hablando de, de profesionales, de trabajadores. ¿De qué manera se motiva al personal en esos momentos tan duros o, o simplemente no hace falta? ¿Es como que te lleva una inercia o te genera una, una rueda? ¿O lo viste, Gaby, por ejemplo, desde como un punto muy vocacional, que al final pues hay que estar ahí y hay que estar ahí? ¿Qué percepción tienes, Gaby? ¿Cómo se motiva? Bueno, yo creo que durante estos meses hemos ido pasando de héroes a villanos, probablemente los profesionales sanitarios. Eh, la realidad es que yo creo que el momento más difícil inicialmente fue el momento en que no había equipos de protección para todos y, y progresivamente la, la, pues el sector sanitario ha sido uno de los más contagiados, sobre todo en la primera ola. Por suerte eso ha ido cambiando en el tiempo. Y, y es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que eh, gestionar un equipo, eh, o sea, los profesionales sanitarios también se enferman, también nos ponemos malos, también somos personas, también tenemos familia. Y, y bueno, también yo creo que fue de una manera quizás algo injusto esa, esa, ese posicionamiento de, de heroicidad, ¿no? En el que la, la población exigía pues algo que... que, que, que que muchos de nosotros pues, tuvimos que vencer y luchar contra nuestros propios miedos. ¿no? Y yo creo que la clave fundamental para, para esto es la comunicación. ¿no? Desde los puestos de gestión y de liderazgo de los equipos, pues, hablar con la gente y explicar y también contener y escuchar también sus miedos y, y, y sus momentos de, tanto de tristeza como de angustia, eh, como de soledad en un momento determinado. Y, y bueno, eh, creo que hay que desarrollar eh, claramente estrategias de, de prevención y de protección de la salud mental de los profesionales. Bueno, creo que probablemente de toda la sociedad, porque todos hemos sufrido mucho en esta pandemia, pero bueno, una de las grandes lecciones que ha dejado es, es eso, ¿no? Es que, que, hay, que hay que cuidar a los equipos que están cuidando si queremos que, que esos resultados en salud sean positivos para los últimos usuarios, que son los pacientes y sus familias, ¿no?